La última noticia en el conflicto sirio es el derribo de un Suhoi Su-24, un avión de ataque a tierra ruso por parte de un F-16 caza americano de superioridad aérea operado por el gobierno turco. El avión ruso, según fuentes turcas, cruzó durante 17 segundos el espacio aéreo de Turquía, en una zona próxima a la frontera con Siria. Las autoridades rusas niegan que esa violación del espacio se produjese, e incluso algunas fuentes estadounidenses ven poca justificación en la acción turca, especialmente después de firmar un acuerdo de entendimiento con Rusia para evitar este tipo de situaciones en el teatro de operaciones sirio. En cualquier caso, atravesar brevemente espacios aéreos de países considerados como amigos o, por lo menos, como no directamente beligerantes, es algo normal y que se suele resolver con, como mucho, una nota de protesta. De hecho, el propio presidente turco, Erdogan, decía en 2012 que cruzar durante segundos el espacio aéreo no puede ser razón para un ataque, pero esta vez sí lo ha sido, el primer ataque de un avión de la OTAN sobre uno ruso desde 1952. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Más allá de la visión limitada que nos ofrecen los medios con el cruce de declaraciones y esas televisivas acusaciones de puñaladas traperas. Pues uno de los detalles fundamentales es que parece claro que, hubiera o no entrada en Turquía, los cazas turcos operaron dentro del espacio aéreo sirio. Y esto ha llevado a Rusia a decir que necesita proteger el espacio aéreo en el que operan actualmente sus aviones. En las pasadas semanas había inquietud ante la posibilidad de que Rusia desplegara en Siria su sistema de misiles antiaéreos y antibalísticos S-400 Triumph, conocido también en la nomenclatura OTAN como el Sa-21 Growler. Este sistema antiaéreo es de los más avanzados que existen y permite tejer una red defensiva frente a aviones enemigos en un radio de 400 kilómetros. Eso significaría que, en caso de desplegarlo Rusia en Siria, quedaría prácticamente cubierta la totalidad del territorio sirio, así como también amplias zonas de Turquía e Israel. Bashar al-Assad había solicitado en varias ocasiones acceso a dicho sistema, algo que había evitado Rusia que entendía el factor de desestabilización para la zona que suponía un sistema de defensa tan avanzado. De hecho, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, comentaba que debido a la nula capacidad aérea del Daesh, no veía necesario desplegar este sistema para apoyar a la misión rusa. Pero todo eso ha cambiado. Hoy mismo, 25 de noviembre, el presidente Vladimir Putin ha ordenado el despliegue inmediato de los sistemas S-400 en la base aérea siria de la Katia para garantizar la seguridad de las operaciones. Naturalmente el interés no es únicamente la seguridad, el sustituto del actual sistema S-400, el S-500 Samordesets, comenzará a producirse a partir del año próximo y Rusia quiere empezar a vender sus actuales S-400, hasta el momento prácticamente exclusivos de las fuerzas armadas rusas y que empezarán ahora a exportarse de manera amplia. Son muchos los países interesados en examinarlo operativamente en condiciones de guerra real. Nada mejor que el conflicto sirio para sacar a pasear los misiles último modelo y, lamentablemente, hacer caja con otra guerra más. También está a examen la razón que lleva a Turquía a proteger con tanto celo una zona que varias fuentes señalan como ruta de entrada de los convoys petrolíferos del Daesh en el mercado internacional. Aún así, la cuestión es que no se había producido ningún derribo de un avión ruso por parte de uno de la OTAN desde el año 1952, en medio de la guerra de Corea, ni durante la crisis de los misiles, ni durante la guerra de Vietnam, ni siquiera sobre los cielos de un Berlín dividido. Durante décadas, ese acto directo de combate había sido escrupulosamente evitado, tal vez por conocer demasiado bien las consecuencias de dicha acción. Ahora Turquía ha decidido tirar abajo ese principio de mesura e introducir una nueva y peligrosa regla en el tablero de juego, la de los 17 segundos en la zona. Y así cambia la partida. Rusia responde que tomará medidas para garantizar la seguridad del espacio aéreo sirio. El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque sobre un Estado miembro es un ataque sobre todos sus aliados. Francia llama a Europa a intervenir sobre la zona. Las acciones de los principales conglomerados armamentísticos suben en bolsa. Hay petróleo barato cuyo origen no necesitamos saber. Las potencias juegan a la guerra y mientras, las poblaciones de estos estados vemos volar los aviones sobre nuestras cabezas. Y esperamos, esperamos así, al próximo movimiento.